La palabra a la senadora Frey Señorías, el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles salió a las calles de Nueva York a protestar por las condiciones miserables en las que trabajaban. En marzo de 1908, cerca de 130 trabajadoras ocuparon la fábrica textil donde trabajaban. Pedían la jornada de 10 horas, salario igual al de los hombres y otras mejoras. El dueño de la empresa ordenó cerrar las puertas, empezó un incendio, murieron abrasadas en el, en el interior de la fábrica. claras Zetkin y sus compañeras fijaron el 8 de marzo como día de reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras y en eso persistimos. Faltan dos días para el 8 de marzo cuando las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a una huelga feminista, una huelga que será un clamor. Mujeres del mundo que han dicho basta, basta de empleos miserables, basta de trabajos invisibles, basta de violencias múltiples. Y le pregunto, ministra, si considera el Gobierno que hay motivos para la huelga del 8 de marzo. Los datos son de sobra conocidos y sistemáticamente negados por su Gobierno. Los traemos aquí pleno tras pleno y ustedes solo tienen desdén para ellos. Que las mujeres soportemos mayor temporalidad y estacionalidad, que el 85%, el 85 de las excedencias para cuidar y el 93% de las excedencias para cuidar menores los cojan mujeres, que un 74% de los contratos a tiempo parcial sean mujeres y que de estas de la parcialidad para un 71% de la parcialidad de las mujeres no sea voluntaria que la brecha salarial se sitúe al 30% y ustedes confunden siempre, creo que expresamente, la discriminación salarial con la brecha salarial. Que la brecha en las pensiones sea del 37% o que casi 3,2 millones de trabajadoras, de trabajadoras no lleguen al salario mínimo. Es decir, que ellas ocupen el extrarradio del trabajo a este Gobierno le es indiferente. Pero resulta que detrás de esos datos hay vidas. Y antes de que se invente, ministra, que España va bien, me gustaría nombrar, subir aquí la voz de Paqui, que lleva trabajando desde adolescente y lleva 19 años en la limpieza de un hospital público. No sé si comprende el valor social que tiene que un hospital esté limpio y no sé si sabe lo mal que se traduce ese valor social en salario. Paqui ha visto, Paqui ha visto aumentar la carga de trabajo y jamás el personal. Cada vez que los jefes se sientan en la mesa nos quitan algo afirma, y lo que ganamos es porque aquello está lleno de luchadoras. Durante siete horas y media limpia a fondo con tendinitis crónica y dolor permanente y nombra a las jóvenes, a cada nueva generación que entra, empeoran salarios y condiciones. Ahora se plantan, su huelga del 8 de marzo no será de un solo día. Mi compañera Miren Gorrochategui hablaría de Carmen, de 45 años, que ha trabajado para una multinacional dedicada a la externalización de servicios durante años. Casi todo el personal mujeres. Empresas enormes a las que se externaliza, también desde lo público, todo tipo de limpieza, mantenimiento o trabajo temporal. Su jornada era de ocho horas, pero le pagaban cuatro, en un edificio de propiedad pública y explotación privada. Hoy denuncia ese gigante de la limpieza con la cabeza alta. Vicenta Jiménez le hablaría de Yolanda, 53 años y dos hijos, lleva 10 años trabajando de camarera de piso. Uno de sus últimos trabajos fue en un hotel de superlujo, donde cobraba menos de 500 euros al mes, por debajo del convenio del sector, claro. Cobran menos ellas al mes de lo que vale una noche en ese hotel. La despidieron lesionada tras un accidente laboral. Las Kellys, mujeres valientes, hoy plantan cara en colectivo y son ejemplo. Pilar Lima le hablaría de Maritere, que tiene incrustada en la cabeza el sonido característico de su madre trabajando, el martillo doblando pieles para zapatos. Las aparadoras de zapatos tienen manos doloridas, trabajan en talleres clandestinos o en sus casas, las máquinas de aparar en la cocina, trabajan al tiempo que sujetan cuidados. Extrema, extrema precariedad bien conocida y, por lo tanto, permitida. Salarios a dos euros, la hora jornadas interminables, sin derecho a paro, jubilación, nada. Sin ellas no habría zapatos y están en lucha. Pilar Garrido le hablaría de Nagore, teleoperadora, relata cadenas de subcontrataciones, continua rotación en los turnos de trabajo, parcialidad y un salario muy precario y basado en parte en incentivos. Ella se plantó hace ya unos años y fue despedida. Las compañeras siguen precarias, mientras esa empresa de telefonía para la, la que prestaba servicios cerró 2017 con 50 millones de euros de beneficio. Vanessa Angustia le hablaría de Maruja, mariscadora. Toda una vida dedicada al mar para sacar adelante a su familia. Ellas han trabajado siempre sin reconocimiento profesional, con enfermedades laborales derivadas de la dureza del mar, con sueldos que luego no alcanzan la pensión mínima contributiva. Pero Maruja y las demás mariscadoras luchan cada día para denunciar que se muere su ría, recurso natural y lugar de trabajo por el daño medioambiental y la corrupción, un paraíso robado. Margarida Queclas de hablaría de Cristina, que conoció los tiempos de la guerra y la posguerra, lo de, lo de la, la profesión la profesión esa de sus labores, lo de, lo de abrir una cuenta con permiso del padre, envejecer cuidando a los padres, al marido, a los hijos y enviudar y convertirte en pobre, cito a Cristina, y aún así que ahorra en medicamentos, su pensión debe mantener también a una hija que está parada o mal trabajando desde hace años, penalizada por tener que cuidar, cadenas de cuidados, cadenas de precariedades y mal trabajando es su política de empleo. Celia Canovas le hablaría de Carmen. Vino de Perú con un contrato de trabajo de empleada de hogar interna. Con mucho esfuerzo se nacionalizó, se trajo a su hija, se hipotecó y está a punto de ser desahuciada. Hoy vive de muy escasos ingresos de su trabajo por horas. No puede parar, no puede enfermar. Y como Carmen hay miles. Mujeres invisibles cubriendo trabajos imprescindibles. Sara Vila, le hablaría de Pilar, auxiliar de clínica en geriatría. Empezó hace 30 años y está dolida por la degradación del sistema de cuidados. Empezamos siendo una prolongación de la familia, dice. Hoy trabajamos pocas atendiendo a muchas. Tiempos productivos, 10 minutos para levantar, cambiar vestir, no tengo tiempo ni para dar los buenos días. A Pilar la echaron por trabajar bien por dedicar a cada anciano el tiempo que necesitaba, en su lugar ahora a otras personas sin formación y con extrema necesidad, es decir, sin queja y con salario miserable. Y con Palencia, respecto a este mismo lugar, les hablaría de la lucha sindical y feminista de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya, que durante más de dos años resistieron y ganaron, lograron mejorar sus condiciones laborales y dignificar también los cuidados de nuestra gente mayor. Virginia Felipe le hablaría de Aurelia, que su trabajo es, su trabajo es cuidar a su hijo al 100% del tiempo. Aurelia es madre de un gran dependiente. Tuvo que dejar su vida laboral más, tras más de 20 años de trabajo cotizado. No tendrá derecho a pensión de jubilación y hoy ella lucha desde el activismo. Como Aurelia hay en España, 385.000 cuidadoras no profesionales y el máximo que llegan a cobrar son 387 euros. De ahí, y gracias al decreto ley de su Gobierno que las dejó tiradas, ellas deben pagarse su seguridad social, motivo por el cual el 94% de las cuidadoras han dejado de cotizar desde que ustedes gobiernan. El tema es que cada decisión estructural que ustedes toman, y sirva de ejemplo su reforma laboral que empobrece el trabajo y patea la negociación colectiva, o los recortes que afectan a los cuidados, cada decisión estructural que ustedes toman recrudece la precariedad de las mujeres. Debería seguir nombrando mujeres toda la tarde, toda la noche, no me da el tiempo, retales de realidad, de cocineras, camareras, limpiadoras, camareras de piso autónomas, campesinas, cajeras de supermercado, teleoperadoras, trabajadoras domésticas, porteadoras, cuidadoras, niñeras, educadoras, trabajadoras textiles, aparadoras, estudiantes, redeiras, secretarias y todas aquellas que no llego a nombrar. Tantas mujeres, tantas y diversas, pues resulta que los empleos más precarizados y peor remunerados están llenos de mujeres y los empleos vinculados al cuidar están maltratados. Resulta que somos más en el paro y más entre quienes abandonan el el mercado laboral. Y resulta que trabajamos como nadie dentro de las casas y que ello al sistema le sale gratis o a devolver. Nos sobra trabajo y nos falta empleo digno, ministra. Nos sobra el trabajo y nos falta el empleo digno. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Considera el Gobierno que hay motivos para la huelga feminista del 8 de marzo? Gracias.